Por todas las personas que están aquí, si nos pueden ayudar a localizar al niño, es que con el PDC Azul Madrino, su madre y de lo está buscando. Los que quieren ver el machón de Blanca y el alfa tienen que quitarle a esa gente que está en las vallas ahora mismo, quitarle de ahí por la seguridad, porque si no la quitan, el macho no va. Que están viendo la seguridad, por favor quitarme, inmediatamente quiten, van a ver un macho. Por favor, operando con la seguridad para que el evento continúe como va a poner ahora. uno. Alfredo, nos comunica que ya apareció el niño. Gracias, Gracias, a Cuando yo, el niño está con su Cuando yo diga una cosa, pero todavía no. Pero Está, está la seguridad. El Alfa y Cristian. Cristian no Cristian le mete. Cristian le mete. Qué juidero. Esto solo se ve aquí en RD. Bendigo, próximo sábado, traqueo. De estudio. Vamos a aquí, las de las Prepárense, ¿a quién van ustedes? ¿A quién van? ¿A quién van? ¿A quién van? la gente? ¿A quién van? marzo Vuelve la media milla a la base de de Vuelve la media milla a la base de de El 25 de marzo. aquí que acá la Porque ya lo saben. Y el año que viene. Ronde el... el alfa le mete. Si no, yo no sé. Estamos... No podemos correr si la gente no se pone detrás de la guardia. Entonces, por favor. Detrás de las fallas. Para que corran el maestro y el alfa. El maestro y el alfa. El maestro y el alfa. El Mayor, ¿Sí? Viene carrera, ¿Sí? viene carrera, viene carrera, viene carrera, viene carrera, viene para atrás, Tiene que tiene que Pero no podemos tocar eso. Tenemos que dar los chances al director para que nos vea. ¿Qué Vamos entonces. ¿Preparados, Alfa? ¿Preparados, maestro? ¡Maestro! ¿Está listo maestro? ¿Preparados aquí? pero. ¿Preparados? Bueno, ¿qué parece? Todavía, todavía, todavía. ¡Qué guidero! Mira que vean el disco. ¡Randal! Mira que lo ve aquí, lo ve aquí. ¡Hey, Drew! ¡Hey, Drew! ¡Hey, ahí fan, ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! ¡Infante, agáchate! ¡Vale, Randal! De la clase, de la de Alfa de Roll Ready, gracias, Randall. No, Agachamos aquí. Okay. Y dámelo gracias a Porque te está grabando un video? ¡Vamos listo! Preparados, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Mira, está? ¡Muy bien! ¡Mira! Sí, Los lo, lo dominicanos de aquí. Los no, de este evento, de este evento, señores, esta está haciendo historia aquí realmente. Esto no se veía antes, la cultura de... de de la velocidad, de la adrenalina, yo estoy feliz, yo estoy, yo estoy puesto para esto, yo tengo mi, mi M3 y estoy a punto de traerlo para acá a correr, vamos ay, ay, ay, a, a poner para eso, vamos a poner para eso, y si año. compro uno más rápido, vengo y corro aquí porque esto es una cura, la adrenalina, 10 segundos que uno dura ahí, ¿qué usted le dice a la gente de Unión Racing Team? Unión Racing Team, bendiciones, éxito, sigan rompiendo, ya ustedes saben, estoy bien acá, activo, activo, papito, bien, Ganó el maestro, sí ganó el maestro Lo bueno es que están está. sano y salvo Eso es lo importante Eso es lo importante Es que el maestro corre eso todo el tiempo Hay que ver ahora si cogió confianza Si el alfa cogió confianza Para que le dé como es ahora pues Después que tú conoces la pita Cuando tú conoces la pita es diferente el asunto. porque ahora él está más seguro de la pista y ya él sabe cómo la la vaina, ¿A qué A qué cambio la vaina se pone. Ahí, ahora, pero yo te voy a decir algo. Él nunca había corrido y fue ahí. lo que no. te digo y ahora conoce la pista. Ya él sabe en qué cambio él tiene que tener cuidado. Esa... Ahí está, ahí está, ahí está. En la pausa al grande, al grande. John, John. John. ¡Ey! ¿Vamos a bailar con el ¡La ¡La a ¡La un millones haciendo esto. pero bueno que oh, oh, oh, oh. Lo bueno que es Lo bueno que ha que ha Viene. Viene, bueno que Lo que Estamos ¿Tú dices? No le de tan rápido No, está saliendo muy, muy, muy rápido Ah, ok, ok Viene, viene, viene El maestro salió muy rápido Mira, mira, mira Oye, el maestro Está desesperado Hey, oye Sale así El arma le va mejor cantando. <risa> no, imagínate. Esto. Oye. El maestro sale en otra la seguridad, verdad. No, no, no, el hombre no, no, no, sale con, no, no, con no, no, no, sale no. todo. Es que la experiencia, manita, no se improvisa. Sí. Para no hacer. Para que tú veas que no va a hacer no, nada. Oye. ¡Pipa! De la fuente, el portado de ella. La paraleba, tía. ¡Pipa! ¡Pipa, le va! ¿Quién está Y el arma. Salir, fue, paró ahí el Alfa paró, paró paró, lo dejó ahí sí. pero salió adelante frenó no sé le dio duro le dio duro, duro sí. sí le, la gente, al Alfa, eh, le, le ah, dio ahí, duro el Alfa, fue el 2017 la media media. ¿Qué fue ahora? ¿De nuevo? ¡Ándale! Es todavía, todavía, mira, ahora vuelve a Ah, ok. En esa dura Para que no se sientan mal esos tigres, De Eso tigres después sequilla. Ese porque rompió el récord de la Aquí teníamos uno Que era el más rápido sí. Ese que va a correr sí. Que vinieron de fuera ellos fue? De Estados El Lambo blanco Tú lo vas a ver ahora A tu sábado Caballo de fuerte Caballo de fuerte Vale, un par de pesos invertidos ahí, hay que correrlo. Hay un dinero invertido. Vamos allá. Lo bonito es que dicen que son de carna. Lo está soltando ahí. Sentí la pita. Quiere romper el record. él no lo rompió la boca fue, 78.